Eh, igual gente no no de un nuevo episodio no traigo un vídeo de un turno Estamos aquí eh, Una vez más eh, Llevo bastante tiempo Sin traer vídeo, creo que dos semanas o así Y es que bueno, he estado aquí haciendo bastantes cositas He estado aquí con algunos proyectitos Que tengo en mente Que bueno, no puedo comentar nada aún Pero eh, probablemente dentro de poco Se venga algo fuerte al, al canal Un, un vídeo Una historia más bien, podría ser Así que bueno, ya ya lo contaré, eh, de todas formas hoy os vengo a hablar más que nada sobre sobre el servidor, este en el que estoy es el servidor Lc se ha vuelto a abrir eh, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va en plan si va a estar mucho tiempo, si lo vamos a extender o lo que haremos pero bueno, por ahora está abierto este mes entero va a estar disponible y pues pues bueno, podéis unir siempre que queráis, es tan fácil como buscar eh, LC clan, Skill, pero bueno aquí estáis viendo el nombre. El, está en Easy. De todas formas si ponéis todo en Není, os va a salir. Y, y bueno aquí vamos a estar eh, casi todos los DLC, aquí estáis viendo. Está Guante, está Cersei, está el Señor Tortuga, está eh, una nueva adquisición que es Rana eh, Franco, vale. Y bueno pues pues nada, por si os queréis unir os podéis unir cuando queráis. El vídeo de hoy va a tratar más que nada de, de jugar en este servidor. Eh, echamos una una clan war con con unos chavales que nos dijeron que hacer una clan war y nos la echamos ayer por la noche eh, que era... que hora eran, eran las 4 o las 5, por eso sí hablamos un poquito bajito eh, pues yo lo y sobre todo Cersei, Cersei en la clan war habla, habla bajito y también está aquí nuestro señor more que, que ha vuelto después de, de mucho tiempo, se había ido pues ha vuelto, ahí lo tenemos por aquí que se acaba de desmutear, pues eso ya sabéis, si queréis si queréis jugar en este servidor, podéis entrar siempre que queráis, que está ya disponible, así que nada. Os dejo con el vídeo. Voy a hablo? ¿Cómo te ha llevado? Oiga, te ha llevado? derecha no? que izquierda, que izquierda ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? vale, avanza eh me ha matado no cabrón sí oh se la he, se la colado eh loco, You can't ir aquí, go here you can't jump here. If you are playing you can you can leave the the arena you can go tower if you want but don't leave just don't leave. al final los se nos salen de aquí, ¿sabes? ¿Me meto ya en la torre qué? ¿Hace fuego presión para que pueda subir o igual. O matamos a uno y luego ya subir subiría. Pero no. Voy a empezar desde aquí Si, sí, ¿no? Robando a niebla A nunca asuma mucho, ¿eh? Me ha reventado Vale Muerto, muerto Vale, cuidado Uf, me ha dejado un herido Escóndete, escóndete Me ha dejado uno, me ha dejado uno Cuidándome, ¿eh? Vale ya piqué un poco. Tengo que tienes a la derecha. Vale. A la derecha lleva cabeza. Me va a saltar el a mí también. ¿La derecha sigue ahí? Sí, me quitan los míticas porque creo que me ven por, por los míticas. Cuanto piqué. Cabeza. Se ha desanzado, eh. tiro de la derecha. Voy a la izquierda ahora. Le he pegado... ¡Ah! Me ha matado, tío. Ahí ha estado. Ah. Perdona, perdona, tigranada, sin tigranada, sin la tiro. 5A o cinco B eh, 5. Vale. Me ha Vale, con tranquilidad. Le he pegado una ella Con un chaval Se ch ha ch ch chaval. Pasaba Chava muchísimo, tío, No sé cómo me es ha muerto, eh. El de arriba de pega me ha pegado uno. Ah, con No uh, puedo pulsarle. No, no puedo pulsarle. Qué buena, aguanta. ¿Muerto? Justo delante, justo delante. Cabeza de cuerpo. Vale, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ahora, Ruseo, ruseo, ruseo. Qué buena, hostia. Estaba ah, por Qué buena, hostia. Estaba en el costado, Ya, vale, que están detrás, eh. No salten mucho, hay que saber cuándo pique, mira, el clavo es muerto. Me ha dado, me ha dado. hacer, ¿sabes? Sí, tranquilo, Ya estamos en ventaja, ya estamos en ventaja, ya me he cargado a uno. Nos quedan tres, ¿vale? Otro muerto. Venga. Hay uno en la torre. ¿No en la torre? Por eso, hombre. No, no, estoy preguntando, estoy preguntando. Ah, no, no, no, no, no. Bueno, uno se ha ido, No, bueno, entiendo. Sí. Mm. Aquí, aquí que está. Te ha ido, te ido, te ha ido. Vale, otro al fondo, eh. No se arte, esto no se arte. ¿Ves al a a ese del fondo, guante? Vale, mm. tenéis uno de enfrente, que sí, si, sí. Sa si sale me lo destrozo. A ver, un poco, el del fondo voy a, voy a ver si puedo avanzar Avanzo, eh ¿Muerto otro? ¿Dónde pues pues pues está el otro? No, puedo dar la vuelta, puede dar la vuelta por la... ¿Se va por la derecha? Sí, ahí. Yeah. Salty waffles, oh my god Si, sí, lo he dicho por el grupo Va, va, va. Venga, va. Vale. Ya va todos riendo, ya ves. dos por, la... por la atrás. Levanta la torre. De la torre? Vale. También. Otro. De la torre le veo la mano, eh. Son dos. Se suman mucho. El de abajo muerto. Lo hace ahí. Uf, ¡qué lagazo, po. Eh, aún no he pegado tres tiros arriba. Vale, salta otro. Tocadísimo eh, Porque, porque, porque, porque no, no. veo cuatro. Porque También veo cuatro. La gemela, si eso no tiene que ver, en vivo, vale. me parece. Vale. Faltan dos, ¿no? No. Eso creo que no tiene nada que ver. Bueno, está arriba? arriba. Arriba y al fondo. Arriba y al fondo, vale. Se pilla, eh. De arriba no puedes, no, no, puedes, no podemos dejar que salga. Muertos de arriba. Ruseo, Muerto. WTF, eh. ¿Por qué hay aquí ¿Qué tanta no? gente metida? Aquí ya? Vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa porque entonces esto es un caos que ya que se está metiendo todo el puto, dios. Mira, barra admin ast barra tele por whitepoint Esto, esto, es que si no, barra tp here point bm Come, come, come, here, here, here Pique invisible ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Oye? Es un pique invisible Oye la acaba ah, de prender, ah, lo ah, de Vamos, sí, sí. Como si el apoyo me está mirando mal. Ah, pero vale, pero cuando hagáis, cuando moráis, cuando <risa> moráis, cuando moráis <risa> tenéis que tenéis que ir en plan, no podéis hacer home, ¿vale? Tenéis que hacer what spec. ¿Vale? Que va a ser ¿Vale, espec, spec. Joder, macho. El primero. El primero que llega a 5, el primero que llega a 5, el primero que llega 5. Claro, han dicho el primero de 10 par. es que si sí, vamos, sí, vamos. Eh, 3-1, entonces ya habríamos ganado. ¿Sabes? Uno destrozado. El rojito ese, cada un saltito destrozado. El salty waffle, reventado. El salty waffle, reventadísimo, además. El de arriba muerto. Qué bueno. Yo estoy, rugeando, ¿eh? yo estoy yo ¿eh? Yo estoy bebiendo los locos caminando de lado todo el rato en la torre Vale, en cuanto salte ese... ¿El de fondo ha muerto? Yo en la de él no. Cuidado por la derecha, ¿eh? Soy yo es tuyo? Me he tirado Me he tocado, me he tocado Ahorita es Vale. Ruseo, yo también he Se pueden colar en la. en la torre, pero ya aviso. Dos muertos, dos muertos, queda uno. Buenísima. Tío, no han he hecho man. una mierda, es que. Si, sí, vale. Dos izquierda, <risa> Sí, sí. O sea, uno en, te, en la torre. La derecha, en la Mira, le, le veo el arma. Chama seguro, metemos el piso. Me ha no. matado, me ha matado, me ha matado. Joder, puta ese tuvo Afex. Vale. No, tío, no puede ser. No te preocupes. Vale, el de ahí arriba. El de la torre le ha inflado, el de la torre le sí, he inflado. Sí, sí, es que está, estaba muy visible, tío. Lo he visto tarde, si no lo habría matado. ¿Sabéis dónde está cada uno? El de uno en la torre. No. Quedan cuatro, ¿no? Me parece que se Vale, vale. Joder, han salido los tres a la vez. Uno destrozado. ¡Ah! Se ha tenido que queda uno de vida. ¿Cuál no, exactamente? El de.. está, está en base. En, en la. en el cuadradito corto. Cuadrado no se por todas partes. ¿eh? El de ahí arriba destrozado, Guillo. Guillo, de verdad. ¿Cómo puedo estar dejando a la gente tan potada aquí yo? No te preocupes, no te preocupes. Ya está. De arriba, oh, dos hechos, eh, dos hechos. No ha muerto, no ha muerto, eh. No ha muerto. Seguimos, sigue Vale. ¿Cuántas de arriba, eh? Una, dos y tres. Está viendo como sale Destrozado, ¿eh? No, no lo tengo yo, ¿eh? No lo tengo yo No, es que creo que no, no puede darle En plan, con el... Con el ángulo que tiene ¡Dios! ¡Qué mal, tío! Sí, me he intentado agachar, tío Tres x dos, eh, Tres x dos, tranquilo. Eh, de enfrente. No vale. te cabe decir tiro. Curándome. Ahora sones. Dos, el... dos enfrente y una en torre. ¿Tien? Dos enfrente y una, ¿Tien? En ¿Tien? En y una torre. Me pone el de tío. Para ver lo mejor. Si te pusieran por la izquierda, los mato yo, eh. Sí, en la rusean, torre. Sí, en la el... el... torre. Sí, El otro, el otro. Qué buena, Cerci. Hostia. Queda uno, eh. No, pues vez. el señor este tampoco es que pique mucho Ahora ve que está solo y no piquea para nada Pero para nada, Creo que ahí creemos pero este Oye, aquí tiene El tiene que haber el tiempo. Rojo, tiene. El, rojo, el rojo, ¿quién es ella? Mártel, mírame Está, está, campe está campeando bate. la escalera ella ¿En serio? ¿Tan traijal se va a poner? No, bueno, pues ya está, pues ya está Aquí, aquí no podemos ir a pies. toda la vida Ceci, a lo mejor Saltando y... Poniéndose hacia la izquierda a lo mejor le puede dar. ¿Tú qué crees? Si ¿Sí, no. 600 de pin. ¿Lo ves? No, no. No, vale. Pero aunque eh, ¿Qué escalera está? Arriba del está, todo. Está, está, está, en, la, está del en, la todo. en la escalera, en la escalera, arriba del todo, tumbado, esperando a que alguien haga. Bueno, pues bueno, se va a quedar ahí, ¿no? A la puta rata. Salte e intenta darle saltando de torre en torre Ponte una mira por 7 Ponte una mira por 7 No se le ve de ningún lado ya. <ríe> qué ella Que pa' si no, no En un par de que... minutos oh, se ganado por pues, superioridad, porque vamos, si va a estar ahí todo el rato ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! estás viendo eso? ¿Qué te dice? tú qué? No, pues nada, pues nada, es Eso es ti. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vida? No vas a Cabrón, pero míralo cómo está. ¡Míralo, ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Que va a plantar una semilla. Los cuernos se lo van a clavar en el suelo. Se va a intentar levantar y no va a poder. Es que se ha levantado. Ay, hay un movimiento, eh. Hay movimiento, hay movimiento. Le van a echar por AFK, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno chavales, ¿qué tal, qué tal vuestra vida? ¿Qué habéis hecho hoy? Un rol play y te banearon. Qué buena. Tú eres de los míos, ¿eh? Y yo su, su, te, su técnica es esperar a que a que os pongáis, a, a que os pongáis frío. Y yo, ese hombre, ese hombre. Se mueve un poco para disparar, para que no, no se le enfríen las manos. Y después vuelve a, sus, a su sitio, a su nido. Es, ma, es magnífico. Es como, es como los koalas. Es un, es un koala en condiciones. Eh, se ha ido, se ha ido. Se ha hecho home, ha Se ha hecho home, Qué guarro. En tu, en tu lado, en tu lado. Izquierda? En tu lado. Se ha hecho otra vez home No sabía. Ahora tengo aquí yo enfrente. Muerto Menos mal. Ay, ay. Ay. Menos mal. Gracias, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te... 5-1. Menos, no está mal. Gracias, gracias. Después de llevarnos tres horas para terminar una ronda, me voy a dormir, que lo paséis bien. Venga, ¿te Yo me tengo que ir, yo me tengo que ir ya, me tengo que ir ya, hasta cinco, chavales. Amigo, escúchame, ¿cómo te llamas tú? Bunny, Bunny, ven aquí, ven aquí. Eh, no, español, lo español. Eh, Bunny, bro, bro, come here, bro, bro, come here. Come here, stay, stay, stay. Place it name Your name and your, and your skin, please. Voy a ponerle un puto monumento a este hombre, Guillo. Un puto monumento. Este Hacerle un puto monumento a este hombre porque es que se lo merece, Guillo. Eh, eh, me, me no TPG. Vale. No. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el nota ese? Eh. Ángel, ¿no? Hey, man, man, man. <risa> perfecto, perfecto, me parece genial. Nice, nice, nice, bro, nice. <risa> Vaya personaje. <risa> ha pillado, pillado 5-1 y pone y pone que ha ganado. <risa>